Habla como Marge. Esa es mi habilidad secreta. ¿Cómo supiste? Esa es mi habilidad secreta hablar como Marge. Homero. Homero. ¿Dónde dejaste creepy? Homero. ¿Viste que me sale? ¿Viste? Me resale. Miro, miro, vas a tomar cerveza, viste, me resale. ¿Saben qué te van a hacer? Te van a jugar los Simpsons Hit and Run.